Chocamán, es un municipio mexicano, ubicado en la zona de las grandes montañas, a la orilla de la cordillera montañosa de la Sierra Madre Oriental y en la parte sur de la región montañosa del estado de Veracruz. La tradición, señala que el Rey Man, era un personaje que al ver su pueblo en llamas, durante la conquista mexica, este se retiró al cerro Chinotepel a llorar, mientras sus súbditos exclamaban a Mochocamán, que significa ya no llores, man, de ahí de donde se deriva el nombre. En 1831 era una municipalidad que limitaba con Coscomatepec, Tomatlán, San Andrés Chalchicomula Córdoba y Azacan, por decreto del 18 de diciembre de 1958, el pueblo de Chocamán, se eleva a la categoría de villa. La mayor parte de la población de Chocamán, es de religión católica por lo que puede inferirse que gran parte de su moralidad se fundamenta en esta religión. También es posible encontrar templos de otras religiones. Ubicado a 1360 metros promedio, del nivel del mar, se encuentra ubicado en la zona central del estado, en las coordenadas 19 01 de latitud norte y 97 02 de longitud oeste, limita al norte y noroeste con Coscomatepec. Al noreste, al sur con Fortín y al suroeste con La Perla. Su distancia aproximada al sur suroeste de la capital del estado por carretera, es de 146 kilómetros. Tiene una superficie de 41.13 kilómetros cuadrados, cifra que representa un 0.06% total del estado. Su clima, es templado húmedo regular con una temperatura promedio de 1900, su precipitación pluvial media anual, es de 1.844.4 milímetros. Cuenta con una población de 16. 6,549 habitantes, fuente, segundo conteo de población y vivienda 2005 entre la región de Córdoba y Orizaba existe, una barranca que corre transversalmente dividiendo, dos provincias geográficas, el área subtropical y la de clima templado frío, desde aquí